Con motivo del Día Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora mañana, hemos presentado hoy el informe que hemos realizado sobre la situación de los derechos humanos en Andalucía. Ese informe nos muestra un panorama desolador. El informe viene acompañado de una radiografía con una serie de datos sobre indicadores que muestran que Andalucía se encuentra a la cola en la mayor parte de, lo, de las valoraciones, en la mayor parte de las cuestiones relacionadas con la situación económica en el conjunto del Estado español. Andalucía se encuentra en el vagón de cola y se incrementa esa desigualdad de Andalucía con el resto eh, del Estado español. Pero no solo eso, esa desigualdad también se muestra desde un punto de vista interno porque en Andalucía no se combate la desigualdad y cada vez los que más tienen, tienen más y los que menos tienen están más lejos de poder alcanzar los mínimos vitales necesarios. Precisamente en ese sentido entendemos que es especialmente importante el papel de la educación pública que ahora mismo se encuentra infrafinanciada porque el recorte de los impuestos desarrollados por el gobierno de Juan Manuel Moreno en relación con las rentas más altas provoca esa situación para la educación y también para la sanidad andaluza. Conviene no olvidar también que la pobreza en Andalucía tiene rostro de mujer, la desigualdad tiene rostro de mujer porque es especialmente eh, más grave cuando se refiere a las mujeres tiene género en este sentido porque la brecha salarial eh, hace que el... La, ...la mujer tenga una peor situación en Andalucía... ...las mujeres tengan peor situación económica en Andalucía... ...y también afecta especialmente a los colectivos más vulnerables... ...como las personas migrantes o las personas privadas de libertad... ...nosotros en, ese, en esa situación exigimos a los poderes públicos... ...que combatan la desigualdad... ...porque la desigualdad es enemiga de los derechos humanos... ...y ese combate tiene que hacerse a través de leyes... ...que vayan a la raíz del problema... ...que eviten que la desigualdad eche raíz en Andalucía... ...y para eso... Mañana eh, convocamos manifestaciones en distintos puntos de Andalucía, en Sevilla y en Cádiz, convocamos actos en Málaga, el lunes convocamos actos en Córdoba y hoy mismo en Algeciras para reclamar a los poderes públicos la movilización de la ciudadanía que sirva para exigirle un cambio de sus políticas y que sirva para exigirle un combate a la desigualdad y una protección de los derechos humanos.